Eh, buenas tardes para todos y para todas. El Centro de Recursos de Aprendizaje para el, Investigación, para el Aprendizaje y la Investigación, el Crayusta, de la Universidad de Santo Tomás, agradece su presencia y les da una cordial bienvenida al lanzamiento de este libro, Cantos en el Silencio. Presentamos un saludo muy especial a Francesca Portugal y a Alexander Távila, autores del libro que a continuación presentaremos. De esta manera eh, damos inicio a nuestro espacio, Rincón de la Poesía. Por lo tanto, eh, eh, voy a continuar y me permito leer la biografía de nuestros invitados. Alexander Dávila Ramírez, nacido en Bogotá, Colombia, el 8 de marzo de 1979, de familia campesina, procedente de la familia paterna y de Pinchote Santander, la familia materna. Cursó sus estudios de educación básica primaria y secundaria en la escuela pública en Bogotá y en 1996 adelantó estudios de biología en la Universidad Nacional de Colombia y de filosofía y teología en el seminario conciliar San Marcos Borromeo de San Gil Santander y en el seminario mayor de Girardot en el 2001 y 2007 respectivamente. Titulado como teólogo de la Fundación Universitaria San Alfonso en Bogotá en 2011 y como magister en Teología de la Biblia en la Universidad de San Buenaventura en la misma ciudad en el 2018. Docente de Educación Religiosa para Básica Secundaria en Institución de Educación Pública en Bogotá, Colombia, a partir del 2015. Ahora eh, leeré la biografía de nuestra amiga Francesca. Querida Francesca, esta sagrada palabra llamada poesía en ti encierra desde el momento de crear hasta definirlo en cinco palabras, 20 años o más de escritura. Yo quiero decirte que soy esta niña que vive en tus, en tus pavioncitos, la mujer del meneo de las caderas que vive en otro poema y aquella que contempla una pequeña hoja sobre el viento y que apura en ella quisiera volar. no. En realidad hay momentos en que pienso que tienes heteronóminos, heteronóminos, heteronimos y que juegas a inventar palabras y construir neologismo. Los días a la poesía le hacen falta, excepto a ti misma. Y también sé, tu poesía ha sido una pasajera de lugares comunes, lugares transitorios. Yo no quiero escribir para decir que tienes libros inéditos ni para mencionar portales virtuales donde te han invitado a leer poesía. Para hacer una gran presentación de mucha altura, no renunciar a presentaciones formales en lo que vives. Quienes se abren las puertas lo han hecho de corazón, pero para ti la poesía es tu vida. Porque esta te ha salvado de morir en el silencio, y esto va más allá de halagos, pasajeros o de los divertides. La poesía, este otro que te habita, en que es el que te hace ver germinar una semilla y sentir su dolor. Te hace conocer los ojos del niño que una mujer lleva en su vientre, aún sin hacer, cuando vas por la calle. La poesía, una narradora que te persigue a ti misma, dentro de ti misma. En una figura vital y desalentante, cerilla encendida, casi un ruego, una mística, una mística. Bueno, bienvenidos Francesca y Alexander. Eh, para, para comenzar esta actividad, quisiera saber de Francesca, fue eh, una forma muy bella de, de hacer tu biografía. Cuéntanos, hiciste tú, eh, quién te apoyó, bueno, cómo te inspiraste a crear esta poesía en poesía, esa biografía en poesía, ¿no? Bueno, buenas tardes, Lunita, a ti y a todos tus. Compañeros de allá de la universidad, y bueno, y en especial también a Alexander, que desde un momento que le mencioné de esta aventura de escribir juntos un libro, bueno, inmediatamente se animó y dijo: Sí, hagamos, no lo dudó, no lo no lo pensó dos veces, aunque decía que tenía miedos, que tenía eso, que tenía miedo, y dije, no, Alexander, es que es algo muy sencillo incluso bueno podemos hacer muchas más cosas muchos más libros hagamos uno pequeño empecemos por este y bueno el día que yo le presenté a él la biografía a mí así pues tampoco me dijo que estaba mal ni nada lo que pasa es que mm, empezaron a decir vea que yo soy una profesional de desarrollo familiar que he sido voluntaria de tal cosa de tal otro evento de todos los procesos de educación informal en el municipio ta ta ta ta ta bueno en cambio, eh, definirse uno desde la poética, desde lo que uno es, me parece muy bello. Entonces, cuando yo leí a Alexander que la quería así, pues dijo: No, no hay ningún problema, hagámosla así. Y bueno, ahí me nació escribirla. Ay, hay muchas. Y... Otra cosa, Luz Marina: Mira que yo conocí a Alexander Ávila en una tertulia a la que tú también asiste los jueves. Eh, ese día que estamos ahí, él siempre participa con una lectura de unos poemas muy hermosos, entonces yo le dije a regálame el contacto de este chico para hablar con él, sí. y bueno, estuvimos hablando y hablando, pero mira, es la primera vez que Alexander y yo nos vemos así de frente, nunca, nunca nos hemos hecho videollamadas como para conocer, siempre hablamos de, de nuestros libros, pero hablamos siempre con el WhatsApp, entonces... Bueno, eso ha sido como todo un reto también para nosotros, en medio de, de tantas cosas, poder escribir poesía mística en esta época. Ah, bueno, eh, pues bueno, alguno de los dos, cuéntenos, ¿cómo nació la idea de este proyecto de escribir un libro de poesía con enfoque místico? Alexander, te doy la palabra. qué dices? Gracias, Francesca. Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan, para todos los que nos ven y nos escuchan. Como dice Francesca, lo primero que surgió en mí fue un susto terrible porque da miedo. <risa> Acá donde me ven tengo las manos empapadas en sudor, siempre da penita, sobre todo cuando eso es lo primero que uno hace. Pero como nos adelantaba ya Francesca, cada uno de nosotros seguramente así era tenido su propia experiencia una experiencia muy personal y particular y alguna vez en algún momento de mi vida, en alguno de los capítulos de la historia de mi vida de este que llamo yo el canto de amor de un alma que es el libro que define lo que soy yo eh, se me dio por escribir mis experiencias de fe algunas de ellas las escribí a manera de poesía siguiendo pues más o menos lo que uno conocía y había escuchado en el colegio cómo era la poesía, sobre todo una poesía muy clásica, en fin y era lo que en aquel entonces, en aquel año, que es mejor no mencionarlo, yo conocí. Tenía yo esos escritos por ahí guardados, y efectivamente, como contó Francesca, en una de las noches de tertulia, aunque yo sí ya la había visto a ella cuando se conectaba con la cámara a la, a la tertulia de los jueves. En una de esas noches se me ocurrió leer uno de mis poemas, yo dije, ¿será que lo leo será que no? Le pregunté a la profe Milena, que fue quien nos contactó y quien ha estado detrás de toda esta obra, eh, como, como, la, como la del pequeño empujoncito, gracias a ella y gracias a Dios, eh, dijo, sí, puedes leerlo, se me ocurrió leer uno de los poemas de aquel entonces, estamos hablando de los primeros años de la década del 2000 al 2010, y... Ese poema que yo leí, obviamente, era un poema de, de, de una experiencia de fe muy personal, pero le gustó a Francesca y ahí fue cuando ella me contactó. Y me preguntó que si teníamos más, efectivamente, yo tenía más poemas, pero por cosas que solo Dios las define así. Cuando empezamos a pensar en cómo crear nuestra obra, pensamos en, bueno, qué poemas podemos compartir. Por cuestiones de, de mi Dios, alguien eh, me escribió, le comenté esta aventura en la que yo estaba entrando la primera vez en mi vida y me, di, y, y me mandó unas fotografías, un compañero con el que yo estudié en el seminario, que ahora es sacerdote, y él había guardado muchos de los poemas que yo ya no tenía en mi poder. Yo solo guardaba algunos poquitos en hojas ya amarillas, pero él había guardado otros de aquellos que yo le dejé como a guardar en aquel entonces cuando salí del seminario y oh sorpresa que varios de los que encontré ahí me parecían mucho más discientes estaban, digamos que eran el reflejo de una época mucho más vívida de mi experiencia de fe, y dije yo no, pues más bien estos, efectivamente le comenté a Francesca los nuevos poemas que había recuperado justo en ese momento, sin estarlos ni siquiera buscando, y esos, fue los que, esos fueron los que hicieron parte eh, del proceso de la composición de este libro que en el fondo decíamos con Francesca, más que poemas, son especies de cantos que hemos hecho nosotros, con nuestras voces y con nuestra alma sobre nuestra experiencia de fe, y de allí surgió la idea de que el texto se llamara Cantos, cantos eh, porque eso es lo que nosotros hacíamos, ¿no? eso era lo que nosotros teníamos, así surgió más o menos esta obra, esta, digo yo, aventura de escribir que jamás pasó por mi mente hacerla, porque eran escritos esos que hace uno para la propia intimidad, pero que hoy, porque Dios lo ha permitido así, eh, poco a poco empiezan a ser conocidos, y ahí están en el procesito de arreglarse detalles, de ortografía, de gramática, en fin, pero ahí van, van, van saliendo a la luz, digámoslo así. Ah, muchísimas gracias, Alexander, muy amable. Bueno, eh, les iba a hablar un poco sobre el prólogo, pues les iba a preguntar, les iba a preguntar sobre el prólogo, ¿no? Pero eh, voy a tener el gusto de leérselos en este momento. La maravilla de crear juntos. Cantos en el silencio. Libro de poesía mística, escrita a dos voces por el poeta Alexander Ávila, teólogo de la Fundación Universitaria San Alfonso y magister de Teología y la, de la Biblia en la Universidad San Buenaventura de Bogotá y, poeta, y la poeta Francesca Portugal. Es según sus propias palabras aquella que contempla una pequeña hoja sobre el viento y que, acunada en ella, quisiera volar. Se sufre, se muere cantando, porque el canto es el legítimo lenguaje de este género que encierra las voces de la poesía mística y que llegan en los capítulos Despertar, Tu mirada, Silencios, Niña Morenita mía, Virgen, virgen Dará que se entrelazan, se tocan entre sí para reflejar el latido incesante del alma, pero sobre todo la fragilidad de la condición humana. El mundo sigue girando con, am con amores todos tuyos, habrá nubes, pájaros amarillos y angelitos verdes. Encontrar la poesía mística en medio de tanto ruido y en este tiempo de incertidumbre llenarnos de gracia y alimentar al lector con imágenes que conmueven y nos llegan de música con la palabra amor. Ya no sufras, te lo ruego, Ven y canta corazón. Tanto llanto es una tumba y te mueres corazón. Estas voces poéticas nos traen la posibilidad de la esperanza como luz que ilumina el camino y nos permite seguir adelante. No hay oscuridad sin luz. Una restablece a la otra. En la pena renovamos nuestras vidas, en el dolor nos paramos para el retorno a la alegría. Este fue elaborado por Ángela Penago Londoño. Eh, Manila Valle de Borrar con la energía del cuarto creciente de la luna eh, Francesca te cedo la palabra cuéntanos cómo fue ese, ese contacto con Ángela eh, Cuéntanos un poquito de Ángela y todo este eh, proceso gracias, gracias Luzmita, sí Ángela Penagos es una un maravilloso ser humano una gran escritora y alguien que yo le profeso con un cariño un respeto y una admiración es una compañerita del colectivo de nosotros de papel y lápiz y, bueno, también tiene otros espacios muy interesantes. Ella se mueve mucho en la cultura, pero a pesar que es una mujer tan reconocida y tan sabia en su, en su quehacer, es un ser humano muy sencillo. Entonces le escribí le pedí que por favor me hiciera este prólogo y ella me ha apoyado también mucho en otros momentos de mi poesía. En, en la lengua de la salamandra y en otros espacios me ha tratado de difundir porque es una persona que trabaja por vocación, por amor no, no hay ni celos, ni rencores, ni envidias en su corazón para nada es un ser de luz y yo siempre le digo a ella que en los brazos de ella caben todos los cuellos eh, del mundo, no de Colombia sino del mundo entero porque ella es muy buena y bueno, le, le mando desde acá un saludo y un infinito agradecimiento por haberme prologado este libro que, al que quiero mucho. Es mi primer libro, al igual que Alexander. También le doy muchos agradecimientos por esta bella aventura. Y quiero contarles que la portada nos no la hizo un chico de Uruguay que se llama Sebastián Forenzi, un artista integral y, y fue una creación conjunta entre, entre nosotros tres. Claro que con la venia de, de nuestra querida amiga Milenita, que también hay mucho que agradecerle, porque en todos los espacios siempre nos tiene presentes. Entonces le escribimos a él y empezamos a trabajar con él la portada y dijimos, ay, queremos algo que, que represente como el silencio, como la mística, como la nostalgia. Y, y bueno, llegamos a la conclusión de que una maquinita de escribir, era, de una maquinita de, de coser, era era una imagen poética dentro, dentro de esta portada, porque nos recuerda a las abuelas, nos recuerda el misticismo con el que se trabaja, los oficios olvidados, como la misma teopoesía, digamos, que es esta de la que nosotros estamos tratando hoy. Entonces, una noche, después de que ya teníamos la portada, yo tuve un sueño, y se lo compartí a Alexander y a Alexander, yo anoche me soñé pasando las hojas de un libro donde yo sobraba unas hojitas de otoño y unas mariposas en cada página, y le describía a él la idea cómo yo lo había visto en el sueño, y él inmediatamente me mandó las imágenes, o sea, me representó en, en imágenes todo lo que yo había soñado, y yo le dije, sí, así como me lo acabas de mostrar, pues que yo lo soñé, entonces ahí es donde él me dice que, que las hojitas de otoño le gustan mucho a él y como yo me identifico también tanto con las mariposas, le, le, entonces, entonces yo le digo, para mí las mariposas. Y él dijo que sí, que se quedaba con las hojitas de, de otoño, que le encantaban, que tenían gran significado para él. Yo le dije, para mí las mariposas, porque es la manera, de una forma como los seres humanos también tuvimos una transformación para poder sacar como las alas, para poder volar en, en los sueños y, y, y, y hay una en especial que tiene eh, dentro del libro una hojita de otoño en el centro y están alrededor llenas de mariposas y hay otra donde está solo la mariposa y alrededor están las hojitas de otoño, eso significa que estamos integrados uno en el otro y que a pesar no es a pesar, no, sino que tenemos dos voces distintas, una desde el punto de vista de Alexander, de, de la parte de la fe, del dolor, de, de un Cristo que duele, de, de un dolor que no es humano, pero que lo puede sentir desde, digamos que desde el altar, desde el altar y desde esa, desde esa oración en palabras en, de dolor y de alegría que se siente al escribir un, esta, esta clase de poesía aunque toda la poesía es mística y hace mucho tiempo yo he querido escribir eh, esa poesía en realidad no he, no he profundizado tanto en ella como yo quisiera como sería mi sueño y como se lo he pedido tanto en oración a, a la misma Virgen María porque soy pues entre otras cosas muy mariana entonces la voz mía femenina que hay es la voz de la contemplación desde, desde donde está la reunión de la iglesia donde están todas las personas reunidas y es una contemplación en lo cotidiano, tratar de ver de Dios hasta en las cosas más no insignificantes que hay, admirar su creación, admirar toda la, todo el silencio con el que se nos manifiesta en la vida. Y yo creo que la de Alexander es también un canto de, de dolor, porque las oraciones de él son, a mí me llegan mucho. Bueno, yo esto lo diría, no o sé, sea, Alexander, le doy la palabra a ver qué, qué nos quiere decir Gracias, Francesca, muy amable. Sí, efectivamente, eh, Francesca ha recopilado dos expresiones de Andreita en este momento, no, no sé el apellido de Andreita, una lingüista um, de Brasil que nos acompañó también haciendo una revisión del texto sumamente enriquecedora para nosotros. Ella dijo una expresión que me pareció sumamente hermosa porque logró descubrir el alma de lo que realmente eh, hacíamos Francesca y yo al escribir el texto y es que, hasta cierto punto por nuestra propia vida, por lo que hemos vivido cada uno de nosotros, eh, la escritura mía en ese sentido, una escritura que se hace desde el presbiterio, si nos ubicamos en lo que sería un templo tradicional, eh, aclaro, no soy católico, y la escritura de Francesca sería la que hace el fiel desde donde se sientan los fieles, desde el lugar de la asamblea, se llama así, desde las sillas, mirando hacia el altar, y ambas voces se unen y conforman esta, esta hermosa obra, esta bonita obra espiritual, que recorre muchas co recoge muchas cosas, Muchas de ellas, de ellas seguramente las identificará el lector y muchas de, de ellas también permanecerán como en el misterio, porque eso es el misticismo, el misterio del secreto allá de la intimidad de fe y, y de vida de quien se atreve a poner por escrito cosas que a veces ni las palabras logran logran dibujar y logran plasmar en un papel. Ay, muchas gracias. Bueno, entonces ahora les cedo la palabra para que nos muestre este maravilloso proyecto ya el resultado de este trabajo conjunto, ¿no? Entonces, eh, ¿quién quiere compartir, pues, eh, este primer poema despertar? Eh, ah, bueno, antes de comenzar, quisiera, ¿cómo está destruido el libro? Yo veo que está destruido por cantos, por poemas, ustedes... Me gustaría que nos hicieran una pequeña introducción o nos hicieran una introducción respecto al libro y comenzaríamos pues, a escuchar estos poemas que hacen parte de él. Alexander, tú, por favor. Listo, Francesca. Eh, como le decíamos al principio, Francesca y yo, cuando empezamos a, a planear cómo íbamos a hacer esta obra, teníamos para nosotros unos poemas que al mismo tiempo representaban unos cantos y dijimos, hagámoslo alterno, más o menos, ubiquémonos, empezamos a pensar en la cantidad de poemas o la cantidad de páginas para que el texto no fuera muy denso. ¿Y cómo lo alternábamos? En un primer momento, eh, teníamos todo un diseño muy particular de lo que sería el texto hasta que, como les comentaba yo, aparecieron esos otros poemas míos perdidos de los pocos que sobrevivieron a una gran cantidad de escritos espirituales que al final terminaron quemándose. Eh, y dijimos... Vamos a ponerlo así, alterno, uno y uno, un canto y otro canto. La expresión del canto obviamente está porque decíamos que la música estaba en el fondo de nuestros poemas, pero porque también los poemas, en el caso mío, eh, hacían parte, eran pequeños fragmentos de una gran obra, así se se en la introducción del libro, eh, llamada Canto de amor de un alma, que era una especie de autobiografía espiritual, y, y cada uno de los capítulos de mi vida yo los escribía eh, eh, en poema, en poesía, y luego cada estrofa de esa poesía yo la explicaba eh, en narrativa. Pero al final ese no fue el texto que surgió, surgió fue este, dijimos hagámoslo así, vamos a intercalarlo, un canto de, de Francesca, un canto de Alexander, o por lo menos un canto de Francesca y, y, y tantos cantos de Alexander para que cobijemos la cantidad más o menos de hoja que queremos. Y así, apareció, así aparecieron los capítulos de, nuestro, de nuestra obra, de ese hijito, de ese primer hijito llamado Cantos en el silencio. Qué maravilla. Bueno... Eh, Francesca, entonces, eh, ¿nos pueden compartir alguno de estos? Bueno, Luzmita, antes de, de compartirlo, pues quiero leer el prólogo o la introducción que yo le hice a, al texto y también decirte que la poesía mística es esa, es esa necesidad que tenemos de unirnos con Dios al que no conocemos en un espacio y tiempo donde no hay ni espacio ni tiempo porque es todo un éxtasis y un gozo. Es como una alegría enorme, y uno en el momento en que está haciendo estas oraciones, no piensa, ni, ni está uno diciendo, aquí va la retórica, aquí va tal palabra, no. Cuando yo escribí estos textos, o estos poemas que son oraciones a Dios, los hice sin ningún pensamiento, sin ningún sentimiento, prácticamente como en un estado... ¿cómo se diría? Donde usted tiene una quietud, un silencio interior total, que no piensa en nada, pero que a su vez siente que, que se le están dictando estas oraciones, porque de alguna manera usted quiere mostrarle a Dios su realidad y que él mire, la mire un poco. Entonces, eso fue lo que yo sentí cuando escribí cada una de estas oraciones, que son dos cantos, le escribía a Dios, pero antes de eso había escrito otro texto que se llama Dios, un canto del cuerpo o una geografía en la memoria, que ese solamente habla de Jesús. Y antes de ese había escrito hace años, en el 2018, un libro a la Virgen María. Entonces hoy les quiero compartir este, esta introducción que yo le hice a Cantos al Silencio. Querido Dios, te escribe la niña que un día quiso inventar cantos en el silencio para que cuando lo leas comprendas mi fragilidad. Yo estaba arropada como todos los niños duermen con sus cobijas de osos y empecé a soñar. Eras grande, tenías los piecitos rotos, las manitos rotas. Yo podía enterrar mis uñas en las telas de tu carne. Empecé a pensarte e imaginé que tu mirada estaba en los trigales y fui corriendo hacia ellos. Me senté y doblé una hojita blanca en cuatro partes y te di, cantamos, y el silencio fue más profundo. Y cada noche volvía otra hoja y otra más, y tus manos se allegaban a recoger las hojas, yo luego las guardaba en una bolsita roja transparente. Y pensaba que tus ojos se despertarían al leer cualquier silencio mío. Y entonces clavaba mi mirada en la bolsita a largo rato. También en cada canto concurrí mis necesidades, el hambre, mi aturdimiento del mundo, la melancolía. Maté mis demonios para mirarte y que tú me miraras. Maté mi silencio y también te inventé una mamá muy delgada y hermosa, aunque la mía es robusta y pecosa. Entonces, ya le doy la palabra a mi compañero Alejandro. Listo. Voy a compartirles también siguiendo eh, el ejemplo de invitación de Francesca, la introducción que también creamos juntamente, Francesca y yo, para nuestro texto, sobre todo para que el lector pudiera comprender un poquito más lo que se quería decir. algo que compartimos con Francesca por mucho tiempo es que, primero, bueno, a, a, a término personal, no sé si atreverme todavía a decir que sea poesía mística, porque es que la experiencia mística es algo sumamente profundo y que no depende del escritor, no es el escritor quien decide escribir poesía mística, la experiencia mística es una experiencia, como se conoce en teología, descendente, que viene directamente de Dios y hace que el escritor sea muy pasivo, muy pasivo, no, ser, no es un instrumento vacío, pero simplemente es como aquel que se permite poner por escrito algo que le llega desde afuera, que le llega desde arriba. Desde el punto de vista teológico entenderíamos como la revelación. Sin embargo, eh, en este proceso... De, de, de ponerlo por escrito, decíamos, hagamos cada uno de nosotros una especie de indicación para que cuando el lector se acerque a la obra pueda entender más o menos qué es lo que se quiere dar a entender con las, con las expresiones y con las palabras, porque de por sí la experiencia de fe no es fácil de compartirla, lamentablemente se cataloga de una forma a veces muy subjetiva y casi que peyorativa, y, y más aún si nos atrevemos a acercarnos al ámbito de la poesía o de la, de la escritura mística, sumamente difícil de entender. Esto ya hace parte casi que de la experiencia ontológica del ser en el que esa expresión de fe se escapa de su racionamiento, y cuando uno la pone así por escrito pasa lo que sucedería si leyéramos, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz o las moradas de Santa Teresa de Ávila, que si no están explicadas por el autor, queda perdido el lector. En esa introducción, por ejemplo, haciendo eco a lo que decía Francesca, yo ponía, Canto de amor de un alma, es la obra autobiográfica, magistral y existencial, por así decirlo, nacida de los recuerdos, de las vivencias y de las experiencias que se hacen letras, que se configuran en notas, que se hacen versos, que se hacen cantos. Una sinfonía compuesta por diversos movimientos o capítulos que una y otra vez han visitado la experiencia del autor, llamado, mística, cruz, llanto, a veces parecía interminable, amor blanco y manchado con sangre y un clamor que son los capítulos del canto de amor de un alma que parecen quemar las entrañas si no se grita por sus humildes labios movimientos que a su vez han engendrado cantos, vílicas melodías de un corazón a su dios o a sí mismo o a los otros pero siempre bajo la mirada del eterno. Al final será un misterioso e inmenso canto de amor existencial hecho con lágrimas y con suspiros con sueños y con memorias con ansias de eternidad con sílabas de fe y con deseos infinitos de nunca por ningún motivo dejar de soñar y amar sinfonía gestada en el silencio de lo oculto de la intimidad suspirante de la oración contemplativa que jamás soñó estar escrita para tantos, sinfonía que quedará en su totalidad, quizás desconocida para muchos, quizá conocida solo por su Dios. ¡Qué hermoso! Yo creo que es muy difícil a veces plasmar ese amor de, hacia Dios, sobre todo en poesía. Yo creo que fue un trabajo bastante... Veo que fue un trabajo bien largo porque yo tuve el placer de leer ese libro también y de verdad que cada uno tiene su toque personal y se nota y se puede identificar dentro del documento. Bueno, pues, no sé, iniciemos con este despertar. ¿Qué opinan? Este canto... Bueno, Luzmita, entonces le, le voy a compartir. Quiero decirle a Alessandra y a todos que la poesía toda es mística, es un ejercicio místico, y en especial esta que es una teopoesía. Pero toda la poesía en general y todo el arte tiene su misticismo, su espiritualidad, su misterio y la manera como cada uno eleva su alma frente al trabajo que hace. Entonces voy a empezar con este despertar que es canto uno y espero que Alexander después me comparta el despertar de él. Canto uno. <risa> bueno, canto uno. Cada mañana la luz tiene una hora precisa. El oído en esta hora es agudo y parece morir. Salen de su pabellón mariposas que cortan el aire. Se aquieta la hora en los viejos relojes y estos callan para dar paso a la cadenciosa luz. Una hora en la cual no se hicieron los cielos para el cuerpo. La hora salvaje cuando los animales huyen a sus escondites y habitan mi cuerpo sus sombras. La mañana antigua me ha cegado con su uña en muchas otras mañanas. Todas las mañanas reciben un orden secreto, dato encendido para masacrar los lugares nocturnos en los ojos. A esta hora, escasamente entre balbuceos, puedo nombrarte Dios. Los ojos están en el pecho, los oídos en el corazón. Las mariposas rocían sus polvillos entre la luz y sus brumas. A esta hora, a la mañana se acerca a jugular y vencer mi noche y ladran perros negros y salvajes en mi alcoba. Te doy la palabra, Alexander. Despertar. Es el tercer canto de un capítulo llamado precisamente llamado. Dice el autor, guiando al lector, contemplando el misterio del amor de Dios. Junto a la ventana de su cuarto, una noche llenísima de estrellas, de vientos y sonidos, de amor y redención. En la noche y la calma de este cielo, en la noche sembrada de tu amor, firmamento de fino manto negro, mil diamantes cobija tu esplendor. Amanece en el regazo de mi vida a seguirte en el camino de tu amor, a buscarte, tu misterio me conmina, a encontrarte en el mar del corazón. Nada oculto permanece a tu presencia, nada lejos de tu fuerza sapiencial, nada libre de la luz de tu clemencia, nada fuera de tu santa voluntad. Y si todo ante ti es como el agua, Clara y pura que no oculta el corazón, como mística verdad que forma el alma y aparece toda casta a tu razón. Mira Dios, Padre Santo, Rey bendito, que dolidos se estremecen en tu amor estos nobles y pequeños, mis ojitos, aturdidos por mirar tu corazón. Me elevas de la tierra hasta los cielos, me subes hasta el monte de tu amor, otrora las caricias del Carmelo, otrora el monte Albernia, el corazón. Me azotas con el puro y santo canto, el canto del más alto y dulce amor, el canto que me arranca en suave llanto los más grandes anhelos de tu amor. ¿Hasta dónde se ha extendido tu cariño? ¿Hasta dónde que ni el mar alcanza ya que tu amor? Todo santo es el castillo, el alcázar del descanso y de mi paz. Santo Dios, Tú que miras mis adentros, Tú que escrutas mi noble corazón, Tú que observas con ansias mis lamentos y conoces las llamas de mi amor, Santo Dios, ven, socorre mis suspiros, ven y aviva el fuego de mi ser. Este amor tan ardiente en tus caminos me levanta como ola hasta tus pies. Y se escuchan las notas de tu canto en el eco profundo del tronar. Y este viento, oh mensajero santo, de los besos y del fuego de tu amar que canten hoy conmigo las colinas y que cante el tibio mar azul y que suelten las nubes sus cortinas y que abracen el canto de tu cruz y a la sombra de árboles y flores que transforman la calma del dormir, santa noche que causa mil dolores a mi pecho al verse frente a ti. No, qué hermoso, definitivamente, bueno, acá tomo el, eh, un comentario de mi compañera Diana, qué hermoso poema que está, trae mucha paz, de verdad que es muy viciente y de verdad transmite el mensaje que se quiere llegar, qué hermoso. Gracias, Gracias. Grande. Gracias, Francesca, es hermoso ese poema, no sé, yo creo que para este momento es muy indicado, ¿no? para todos los que están pasando, o estamos pasando, o están pasando sí. un proceso bastante difícil. No sé si alguien quiere abrir, hoy les permito abrir el micrófono, si alguien quiere hacer algún comentario, o mejor a través del chat, es que el chat está todo rarito, pero lo pueden hacer, adiós. <risa> <risa> ah, bueno, pues bueno, Quiero decir algo, Luzmi. ¿no? Dime. No, pues agradecerles por, por, por brindarnos ese espacio. A Francesca, dale muchas gracias por la forma como se integró a esta familia Cray. Y a Alexander, de verdad, que, que es un, son unos poemas muy lindos. Entonces, de verdad, qué que bonito cierre, Luzmi, te felicito. Era eso. No, eh, gracias, a Dianita. Es más, Alexander y Francesca que nos trajeron este maravilloso libro, como les dije desde un inicio. Es su primer hijito en conjunto, como estamos a dúo, en poesía mística. De, eh, de verdad que les deseamos los mejores éxitos, porque si este es el primer libro que ustedes están construyendo, de verdad que se nota el amor y la pasión con lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Bueno, eh, pues no sé si nos quieran continuar eh, con otro poema que hace parte de este, de este libro. Sí, Luzmita, yo quiero leer uno a la Virgen María, pero antes eh, darte las gracias a ti porque yo veces digo, gracias a Dios el día que Luzmita se sentó y pensó que iba a ser un rincón de la poesía. Yo realmente me he sentido... Ay, no, como una amiga muy cercana, como una amiga muy bella que tengo, Luzmita, y me ha gustado mucho este espacio. A Cindy, que no la conozco, también le, le tengo cariño. A todos los del Crayusta, muchas gracias. Y bueno, no. si sí quisiera, Luzmita, leer un poema a la Virgen. Claro que sí, Francesca, muchas gracias. Bueno, canto uno. Virgen María, eres un espejismo, mármol bien tallado con mis manos, tu divina cintura, revestida de mí y yo desnudada de ti. En este minuto contigo, pálida flor, cestito, pensamiento y lirio. Quiero entretejerte mi ternura en la iglesia, extender las delgadas manos hacia mí y continuar rogándote en este minuto contigo, pálida flor. Tu presencia perfecta, conjuro entre las gardenias, con el conjuro del cantar de los cantares, en este minuto contigo, pálida flor. Entre los suspiros de las flores, recono un suspiro tuyo. Y la voz entrecortada en la garganta de las flores, alarga tu nombre, Virgen María. Muchas gracias. Le doy la palabra a Alexander. Gracias, Francesca. Antes de leer este poema que voy a leer en ese momento, es un poema que es duple. Eh, hasta ahora se me ocurre que cuando nosotros leemos conjuntamente nuestros, nuestros cantos, hacemos que específicamente el lector, no sé si estoy equivocado, baile a la, a, a, al son de nuestro canto, porque es como un vaivén un muy melódico, entre escuchar la poesía libre y hermosísima de Francesca y luego mirar y hacia el otro lado a la poesía un poco más clásica y volver a la poesía libre y se torna todo el libro, hasta ahora lo estoy percibiendo como una especie de, realmente de, de canto con un compás muy melódico, como si realmente... Hasta ahora lo veo, ¿no? Así. Dios hubiera hecho un canto con la obra que hicimos Francesca y yo. Este poema que les voy a leer es un poema duple. La primera parte se llama Mi amado y buen Jesús. Es el primer canto de un capítulo, del canto de amor de un alma llamado Mística. La orientación al lector. Suplicando a Cristo, le conduzca hacia la pureza redentora de la cruz y le consuele del dolor de su humanidad frágil, y falente. Oh mi amado y buen Jesús, desde el árbol de la cruz tened misericordia, y en besos de concordia y en luces de esperanza mirad que no me alcanza la mente la razón. Mostradle al corazón en esta cruenta hora de pena y desespero la luz de tu consuelo, pues busco cual mendigo el pan espiritual que siempre menestero. Miradme, te suplico, oíd, Señor, el grito de amor reverencial. Tened piedad de mí, mi amado y buen Jesús, y al árbol de tu cruz se vuelva mi vivir. La segunda parte de este poema duple se llama Dios, Señor Jesús, que es el segundo canto del de capítulo Mi Cruz. Y la orientación al lector dice, en místico llanto, y diálogo profundo, ruega a Cristo, le libere de la lucha interna de su humanidad caída y frágil, y pueda así ser criatura nueva. Oh Dios, Señor Jesús, trocad mi corazón, pasad tu mano santa sanando en tu consuelo las penas y dolores que moran hoy en mí. Mirad, oh Dios amado, el duelo tan profundo que inunda en hondo llanto al pobre mi vivir y en tu misericordia. Sanad hoy mis lamentos, que aún partiendo el alma me muera de dolor. Abrid, Señor, las puertas, que salga el desconsuelo, que fluya el triste llanto, el mar desolador. Y así, mi gran amado, yo pueda a ti mirarte con llanto consolarme de penas del dolor. Romped, oh Dios amado, las puertas que me aplastan e impiden a esta mi alma al fin ver sollozar al pobre corazón que busca ciegamente la paz y aquel consuelo que extienda ya en mi alma las alas de tu amor. Oíd, Señor, mi grito de amor reverencial. Traspasa mi costado y dadme la alegría que de tu mano santa me envuelva en tu sentir. Y así, Señor Jesús, poder al fin vivir. Amén. Amén. De verdad que se queda uno sin palabras. Es muy hermoso todos estos, todos estos poemas y que les comentaba anteriormente, muy discientes. Meta. Señor. Quiero decirle a Alexander que yo siempre he admirado mucho su poesía y admiro mucho también la manera como declama. Que se me aguaron los ojos cuando, cuando habla de que siente el vaivén. Que, que en un inicio, cuando estábamos proponiendo el trabajo, dijimos que bueno que los lectores puedan sentir ese vaivén entre su poesía y el contraste con, con un verso libre y con otra musicalidad y con otras expresiones. Yo me imagino que los que saben de poesía encontrarán en el texto muchas más cosas, aparte de las que nos encontró Andreita Barrios, que hay que agradecerle mucho ese trabajo que hizo depurando el libro también, Angelita, a todos nuestros amigos, que se los dedicamos a todos ellos, porque es realmente un mensaje que queremos dar de esperanza en momentos difíciles, de paz, de serenidad, eh, de mirar el futuro con. Sí, como con esperanza, como con Dios en, en nuestros ojos y en nuestro corazón yo quisiera como para finalizar leer un, un breve texto, una cosita pequeñita y que Alexander pues nos siga compartiendo también su poema de despedida eh, quiero decirles a todos que muchas gracias bueno este es, y conocer tu silencio en el vértice de los frutos por caer sacra, sacra conversación de las horas tu silencio guardado en las semillas al germinar, las arañas, tejiendo su red en la entrada de la casa, amando silenciosamente todas las esquinas. Muchas gracias. Sí. Y Francesco. Bueno, yo concluyo con uno de los poemas que, lo confieso, es de los más íntimos que he escrito y es el poema Corazón. Eh, incluso está mencionado en el prólogo de quien nos hizo esa hermosa redacción en, en, en esa parte del texto este poema corazón es el cuarto canto del capítulo llorar de la historia de mi vida y la orientación del autor dice dialogando con su propio corazón rogándole resista los golpes de sus penas escuchando sus lamentos y al final exhortándole a descubrirse profundamente amado por dios este poema que les voy a leer precisamente es un canto completo y todo está hecho sobre unas notas. Lo que pasa es que yo no tengo bonita voz para cantarlo como para que por lo menos ustedes entiendan un poquito más como que se sienta, un poquito más como es. Voy a atreverme a cantar la primera estrofa y pues con esta voz de tarro y después eh, leo las demás estrofas. Muchas gracias. Corazón... ¿Por qué te dueles? ¿Por qué lloras, corazón? Dime cuáles son tus penas, cuál tu llanto, corazón. Dime si te sientes solo, habla pronto, corazón. Ven y dime, te lo ruego que me matas corazón tanto amor te está matando tanto llanto corazón y me mata oír tu canto tan amargo corazón tanto amor que no es amado y el desprecio corazón y el olvido y el rechazo no te mueras corazón, todo es llanto y negra tinta, de amarguras corazón, no te mueras, te lo ruego, dime algo corazón, canta un canto, un suspiro, algo dime corazón, no te duermas, no te calles, no me dejes corazón, corazón por Dios respira, ya no llores, corazón, tanto llanto es una tumba, y te mueres, corazón. Ya no sufras, te lo ruego, ven y canta, corazón, ven y cántame tu duelo, no te calles, corazón. Ven por Dios, mi amor amado, ven y calma mi sufrir, ven mi Cristo, Dios amado que te pierdo en el morir. Oh Señor, misericordia, ten piedad de mi dolor. Oh Señor, misericordia, se me pierde la razón. Estoy solo y sin amigos, me han dejado en el dolor. Oh Señor, yo sin amigos, ten piedad tú, mi Señor. Me han dejado en este llanto, se marcharon, oh Señor, oh mi amado, en este llanto muero y sufro en desamor. Entonces le responde al corazón, la fe, corazón, no te entristezcas, no estás solo, corazón, mira al cielo y date cuenta, Dios te ama, corazón. Quedamos sin palabras. Verdad, muy hermoso, Francesca, Alexander, de verdad que es un maravilloso proyecto que de verdad nos ha llegado a todos al alma. Y lo más hermoso es que lo puedan compartir, porque muchos poetas o escritores escriben, pero realmente lo dejan ahí en su, en su escritorio o oh, para sí mismo. Y de verdad que les agradezco que ustedes saquen de ese corazón lo que sienten, ese poema, esa mística, Francesca, ese amor por la Virgen María, a ti, a ti, Alexander, ese amor por Dios, que en medio de poesía nos puede expresar eh, ese sentimiento, porque a veces esos sentimientos son difíciles de compartirlo, ¿no? Sí. Y al, y al darlo a, bueno, uno puede compartir, hablarlo, pero no escribirlo, plasmarlo en un papel, creo que es más difícil y bueno, para finalizar, cuéntenos eh, un mensaje, un mensaje para los, las personas que están en este momento conectados, ¿qué mensajes cada uno de ustedes le darían? Yo sé que no es fácil escribir un libro, y yo sé que, como decía Francesca, hasta hoy se conocieron, bueno, se vieron las caras, ¿no? Porque obviamente, trabajar un, un proyecto tan interesante así es como complicado a veces sin tener ese contacto tan directo, pero bueno. En esta época creo que nos ha tocado a todos trabajar allí y mira, este es un gran resultado. Luzmita, yo creo que este ha sido un reto que hemos superado, <risa> eh, porque no ha sido fácil, no ha sido fácil para nosotros construir el libro en realidad desde la distancia y desde el desconocimiento del uno y del otro. Sí. Pero, pero de todos modos, yo desde que escuché a Alexander, me gustó mucho la poética de él y, y confié en él, así como he confiado contigo, Luz Marina, y así como tú para mí eres una amiga muy especial, Alexander también es para mí un amigo muy especial. Y les tengo mi profundo cariño, mi admiración y mi respeto. De verdad que se me aguan los ojos, Alexander, cuando te escucho. Uh -huh. No te escucho de clamar y cantar y me parece, yo le diría simplemente a las personas unas dos palabras, apuéstele a los sueños, crean en sus sueños y si tienen una idea, simplemente a ojos cerrados la pueden hacer, pueden luchar por ella y creer que es posible, porque yo ahora que veo este libro y sé que vamos a seguir continuando porque el libro está en en correcciones, en pequeñas modificaciones, en pequeñas cositas que, que todavía nos falta, pero creo que le vamos a seguir trabajando hasta poderlo tener en digamos, medio físico con un audiolibro bueno, aparte de que ya lo tenemos pues así tan virtual, yo te mando Alexander un abrazo y un Dios te bendiga siempre, al espacio de la CREA y Usta también Luis Marín, un abrazo, a todos tus jefes que nos han permitido compartir no solo este jueves, sino muchos jueves desde que te conocí, entre los miércoles y los jueves. <risa> claro que sí, siempre bienvenida Francesca, tú sabes que está tocada la misma Alexander. Gracias. Y también pues acá les comparto un comentario de Javier que está detrás de bambalinas, eh, excelente experiencia desde la poesía, un acto creador como forma de alabanza y gratitud. Acá mi amiga Diana dice, qué lindo eh, el sentir de muchos en momentos de dolor. Gracias. Eh, le cedo la palabra a Alexander, a ver qué mensaje nos quiere dar para finalizar este, esta actividad. Yo creo que voy a tomar una palabra del título de la obra, silencio. Muchas veces le tenemos mucho miedo al silencio y no nos gusta, y le huimos y escapamos, y nos rodeamos de ruidos porque el silencio nos hace pensar mucho más. El silencio nos confronta con lo que somos, con lo que hemos hecho, con lo que es nuestra vida. No le tengamos miedo al silencio. Cuando hacemos silencio empezamos a escuchar voces mucho más profundas, la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestro aprendizaje, la voz de nuestra vida, la voz que tenemos a veces allá calladita porque no nos gusta escuchar esa parte que nos dice el corazón o la voz de Dios, sea cual sea la, expresión, la experiencia de fe que cada uno tenga. No le tengamos miedo al silencio. El silencio puede hacernos crear cantos, definitivamente. Gracias, Alexander. Y bueno, en nombre de los directivos del TRIBUS de la Universidad de Santo Tomás, eh, a ti Francesca y Alexander muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y de verdad el, el fruto de todo ese trabajo que ustedes realizaron con el lanzamiento de este libro Cantos en el silencio eh, a todos nuestros invitados gracias por sus comentarios, gracias por acompañarnos y los espero para febrero 2020 para que nos sigan acompañando en este espacio, cordialmente invitados y bueno Muchas bendiciones y éxitos y por favor cuídense mucho. Una excelente semana a todos. Hasta luego. Hasta luego. Mil gracias.